Hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a este su canal Diario Deportivo En esta ocasión les traigo todos los rumores altas y bajas del Santos Laguna Pero antes de continuar recuerda suscribirte, darle like y comentar el video Muchas gracias y aquí comenzamos Pero antes de esto quiero pedirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos Bienvenidos y aquí comenzamos Javier Correa no jugaría en Santos Laguna tras finalizar su vínculo con el Atlas, el delantero debe volver con Santos, donde no sería tomado en cuenta. Tras haber tenido una gran actuación la pasada temporada, el Santos Laguna es uno de los pocos clubes que no ha tenido grandes movimientos. Pero el que regresa de su préstamo es Javier Correa, pero no entraría en los planes del técnico Guillermo Almada. Y es por eso que varios medios argentinos lo vinculan con el Club Estudiantes de La Plata. Y en más información del equipo de La Laguna... El Santos hizo oficial la salida de Adrián Lozano. En esta ocasión le dieron la despedida a uno de los delanteros que tenía. Adrián Lozano, quien dejó de pertenecer a la institución lagunera. Tras estar en el club desde 2012, desde las fuerzas básicas. La información la otorgaron a través de sus redes sociales. En donde también dieron a conocer que el atacante se convertiría en el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis. A donde llegaría en calidad de préstamo. Y más noticias que envuelven a la comarca lagunera. El Santos Laguna estaría interesado en Juan Colo Ramírez. Santos Laguna sigue buscando piezas para reforzarse de cara al torneo apertura 2021 de la Liga MX. Y estaría contemplando el posible fichaje de Juan Colo Ramírez, delantero del Liverpool FC Uruguay. Según información del periodista Nahuel Ferreira, Santos Laguna sería uno de los clubes que busca el fichaje del Colo Ramírez. En Liverpool buscan lograr una venta importante. Juan Colo Ramírez, fue ofrecido a River Plate, Boca Juniors, Sao Paulo y consultaron por él desde Santos Laguna Independiente y Lanús. Además, Juan Ignacio Ramírez ya fue ofrecido a equipos como River Plate, Boca Juniors y Sao Paulo y si bien sonó como posible refuerzo del Cruz Azul, la máquina aún no se habría acercado a Liverpool para preguntar por el delantero. Y agradeciendo una vez más por el favor de su atención prestada, se despide de ustedes Said Díaz. No sin antes recordarles que si gustan pueden suscribirse al canal. Este es nuestro segundo video, esperando sea de su agrado. Y sin más por el momento, deseándoles bendiciones, me despido. Hasta la próxima.